¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Vamos a elaborar un carrito para cámaras Realmente muy práctico, tan solo de este tamaño De la palma de mi mano Viene el intro y comenzamos con el video Bien amigos, como pudieron ver eh, Vamos a elaborar un carrito Es decir, este carrito que tú puedes poner aquí tu cámara Para poder grabar tus buenos videos, tus buenas tomas Y obviamente hasta puedes tomar tus buenas fotos Pero, obviamente esto de estas dimensiones no la podemos llevar a, a cualquier lugar si queremos llevarlo en una mochila Entonces lo que vamos a hacer es hacer esto, el mismo carrito pero en esta dimensión que es muy pequeña Como pueden ver es prácticamente de la palma de mi mano eh, Es de 10 milímetros Ya hemos elaborado las perforaciones en un tornero que básicamente nos cobró un dólar por hacer estas perforaciones de eh, entrada 6 milímetros ¿Por qué? Porque tengo esta varilla que lo que vamos a realizar es que esto va a entrar aquí a ver ahí, ahí va entrando bueno, la cuestión es que va a entrar aquí, aquí van a ir dos llantas, dos llantas y aquí va el perno, acompáñenme a la elaboración de este producto muy rápido y muy barato para eso vamos a pasar a nuestra mesa de elaboraciones para que vean todos los materiales que vamos a utilizar y poder elaborarlo, realmente me parece que es un producto muy bueno, muy necesario obviamente si no quieres gastarte demasiado dinero y como quien dice, quieres personalizar a tu manera, existen muchas maneras de realizar estos como quien dice, juguetitos para poderlos hacer, entonces vamos a pasar muy bien, eh, como podemos ver este es el carrito, es de una dimensión realmente muy grande ya que tiene las llantas por abajo, lo que vamos a hacer este momento es en este es molde que ya tenemos de John. Que básicamente es de unos 20 centímetros. Sí, 20 centímetros del tamaño de un disco duro. Por, que será? 4, 4 o 3 centímetros. Entonces ahorita le voy a dejar la medida acá abajo. De esto. Las perforaciones son de 6 milímetros para que entren los tornillos. Ya que los tornillos de aquí son de 6. Y el tornillo de la cámara es de 6 milímetros. Muy bien. Una vez de eso... Yo tengo aquí esta varilla que vamos a meterlo por aquí y por acá con unas torquitas para que se aprieten y así va a quedar. Acompa Primero que nada ponemos la, el tornillo. Primero. Creo que ahí metemos esto aquí. Mira. Eh, básicamente cambié de tubo no sé si la verdad o sea de varilla eh, y si sí entró con estos con sus propios cabezales entonces aquí podemos ver que en este de acá sí entra no sé si es que este es porque falta hacerle engranaje o sea limpiarla pero aquí como pueden ver si sí entra entonces vamos a ver cómo nos queda ya está esta línea esta llanta y como pueden ver está corriendo entonces denme otra vez un momento y ya vuelvo Entonces básicamente ya está aquí su línea guía Vamos a meter la llantita por aquí Ahí entró Vamos a meter el otro acople Toca irle haciendo un poquito de fuerza y empujando No se vayan a lastimar las manos por Dios ya ahí y vemos que ahí ya gira lo que vamos a hacer es a poner como un cauchito, un separador, algo para que la tuerca pues apriete bien, metemos la tuerca básicamente, bueno lo que hicimos es ponerle sin, sin sin rodelita. Porque vi que no es que le... No es que haga falta. No se sale. Incluso ahí ya le apreté bastante. Esta falta de apretar un poquito. Lo que podríamos hacer para que no se vea esa cosa de ahí es sacarla. La sacamos y volvemos a poner. Vamos a hacer esto apretar al par como que si fuera una sola rosca ahí ya se apretó y vemos que ahí ya los dos pues ya corren vamos a ver si está bien apretado sí. ahora lo que vamos a hacer este excedente lo vamos a cortar justo ahí para esto pasarlo acá, vamos a ver si es que nos entra. Si no, pues ya nos tocará obviamente utilizar esta varillita. Ya hemos cortado y a mí, mi... bueno, ya hemos hecho el corte. Y lo limamos un poquito, quedó así, espero bueno, poderlo limar más luego, un poquito más. O poder centrar el eje Y ahorita vamos a pasar las llantas del otro carrito aquí para ver cómo nos quedan. Y nos faltaría poner el tubo para la camarita. Bueno amigos, ya tenemos acá las llantas y ahorita vamos a ponerlas aquí vemos que pues si sí entró vemos que si sí entró, vamos a poner la primera rosca Me imagino que por el corte que le hicimos no quiere entrar pero Ay. lo que vamos a hacer es meterla por aquí ya que este lado no lo acordamos y vamos a pasarlo rápidamente ya ahí está ahora otra vez armamos esto <risa> un poquito de fuerza vamos a sacar un poquito la la llantita mm, a ver eh, estoy viendo ahorita que no me queda como para apretar voy a tratar de de ver si es que coge el perno pues si sí, agarró amigos lo que vamos a hacer ahorita es eh, a tratar de apretar despacio porque pues básicamente no es que tengamos tantas tanta pista a ver déjenme ver dónde puse la la llave, creo que es esta si, sí, ahí está ahí está apretado lo que nos falta por hacer es básicamente para poner la cámara y que quede obviamente altita ya que eh, si queda abajo pues se va a chocar con todo y para eso tenemos estos pequeños pernos que llegan aquí y así quedaría y así básicamente nos quedó puse un tornillito como un alza y la cámara puede moverse libremente por este lado y grabar así aunque está chica y ahorita vamos a ver cómo se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 amigos, ya vieron cómo quedó, realmente espero que les haya gustado, espero que puedan compartirlo con sus amigos, con sus compañeros que están iniciando en fotografía o con simplemente alguien que les guste acerca de la fotografía y bueno, espero que se suscriban no se olviden de dejar su buen like y compartirlo nos vemos en el próximo video